vamos a tener el placer de poder escuchar a un profesor de Educación Física, Sergio Alfonsini. No solamente es profesor de Educación Física, sino también es entrenador nacional de atletismo. La Confederación Argentina de Atletismo es responsable del área de lanzamiento, es auxiliar y director técnico nacional, es el rector del Instituto Superior del Club Atlético Estudiante, es disertante en los niveles más altos, el nivel 2 y 3 del sistema de certificación de entrenadores de la World Athletic, es el entrenador de Nazareno Sacia y fue el entrenador del deportista olímpico Germán Lauro. Hola, Sergio. Un placer estar con vos y escucharte hoy. Un gusto, Belén. Gracias, en primer lugar, por la invitación. Realmente es un honor para mí. Y es un gusto enorme que seas vos quien me haga esta entrevista. Alguien que se me escapó ahí de ser una gran velocidad, ¿Cómo me perdí eso yo? Pero bueno. En ese momento no estabas muy convencida no. y después, bueno, te a la carrera de Educación Física y ahí ya, ya hoy como colega y, y seguramente alguien que, que, que ha hecho mucho por, por esta educación física que tanto queremos. Te agradezco, Belén, que, que estés ahí. Gracias. Bueno, pensando un poco en lo, en lo que es tu trayectoria, sos un gran referente tanto en la educación física como en el atletismo, y poder empezar contándonos cómo fue esto de elegir la educación física y después hacerte... Eh, de especialista en el lanzamiento de martillo. Si fuera, tuviste un mentor, ¿cómo fue tu educación física también en las escuelas? ¿Cómo comenzaste? Bueno, bueno en primer lugar, eh, la docencia viene de genética. Es decir, mis padres, ambos, este, mi papá, él era, él era este, maestro rural, eh, maestro alberdino, y mi mamá también era docente. Eso. Por lo tanto, eh, ahí hay algo de genética. Ahora, eh, paradójicamente, eh, la actividad física no era algo que, que se visualizaba cotidianamente en mi casa. ¿no? No. Eh, todo por el contrario. Eh, papá era una persona muy volcada a las artes, era una persona de gran cultura. Eh, a pesar de que en aquel entonces todo lo que vos aprendías era, era muy, muy difícil, pero así la gente aprendía igual. Él aprendía por correo hablar alemán, inglés, Recibía las, las revistas de readers, las selecciones de readers, se las consumía wow. en congelo. Es decir, una persona de gran cultura. Eh, pero de la actividad física, nada. Eh, y ahí en la escuela primaria tuve una, una maestra, una profesora de Educación Física, eh, Yashi sena eh, la abuela de Fernando Crovetto, para aquellos que, la, que lo conocen. Fernando Crovetto después terminó siendo campeón sudamericano y cuarto en un Panamericano Junior. Eh, ella fue mi, mi, mi, mi primer docente de, de educación física y ya ahí había algo, ¿no? Después fui al colegio La Salle y bueno, y ahí encontré a, a alguien que vos también querés mucho, sí. a Erwin Gómez. Este, y, y bueno, esos son mi, mis dos referentes. Sin duda, fueron los que me marcaron para que yo siguiera la carrera de educación física. ¿Por qué especializarte en el lanzamiento de.? Eh, bueno, en realidad el, el, tenemos una. Una particularidad. Nosotros trabajamos con lo que nos viene, no con lo que queremos. Uh -huh. eh, por lo tanto, tuvimos... Eh, mi primer campeón nacional fue eh, Gallardo, un chico que lanzaba martillo. Pero quizás mi desarrollo más importante como, como entrenador de mediano rendimiento, si se quiere, eh, fueron con dos chicos que, que son colegas eh, y que me dieron enorme satisfacción. Soledad Serra y Román Serra. Hermano Serra. Con ellos empecé a estar yo en un lugar, este, en, el, en el candelero, digamos, porque eran campeones nacionales, velocidad, récord, etc. Y, y ahí empezó, a, a uno empezó a contactarse con otra gente, empezó a, a relacionarse, a tener acceso a algunas capacitaciones. Y bueno, eh, después... Vinieron este, otros atletas más orientados al lanzamiento, José, Ariel Martínez, sí. Echenone, y que fueron campeones sudamericanos también, y bueno, ahí ya, ya dije, bueno, esto es lo mío. Pero seguía entrenando todos, ¿no? lo cual te da una gran versatilidad a la hora de poder diagramar este, planificaciones y de hacer este, de, de hacer el desarrollo de un atleta. Claro, pero nunca te imaginaste llegar a donde llegaste, digamos, sabemos que gracias a todo este esfuerzo capaz que tiene que haber mucho también la pasión esta que vos contabas de tu papá que también te la transmitió, la pasión de, de llegar al máximo en lo que uno da, de entregar todo. Esto de que de participar de los mundiales, pudiste participar de un juego olímpico en Londres 2012, fue lo más emocionante que te pasó de participar en esas olimpíadas, qué atleta de esos que nunca pensaste encontrarte cara a cara, te cruzaste, ¿Cuál es la importancia de poder compartir estos momentos tan cumbres, digamos, para, los de, para el deporte no, con otros entrenadores? A ver, en realidad uno no trabaja pensando en eso. Uno, uno trabaja porque le gusta lo que hace, este, lo hace desde la pasión que siente. Yo fui atleta, en el Colegio de la Salle, hacía atletismo, rugby, fútbol, mediocre que deportista. Yo creo, como generalmente a veces pasa, aquellos que no logran destacarse desde lo deportivo en sí, en el juego, porque no tienen las aptitudes, después suelen canalizarlo a través de lo que es el entrenador, lo que es el, el, el, el trabajar técnicamente. Bueno, ahí fue donde yo me, me, me, me aboqué y, y nunca pensé en llegar a donde llegué, la verdad que, fueron dando las cosas en función al, al, al trabajo que vos hacías y a relaciones. Eh, el, el lugar de Erwin uno lo ocupó, eso implicó estar relacionado con, con gente. Y, y llegar a un Juego Olímpico, bueno, es, es algo impensado, se dio por estar en el lugar justo en el momento apropiado. Así fue. Entonces, este, bueno, me tocó estar ahí. Y un tipo con el cual yo compartí todo el momento, más allá de Alexis a vos, que era el... el, el amigo que yo tenía ahí, pero cuando fuimos eh, caminando, digamos, hacia lo que era el, el, el desfile inaugural, donde iba toda la delegación argentina, en el medio se hace la entrega uh, de la bandera al, al abanderado, que era, en ese momento era Ginóbili, este, eh, fue eh, el, el, el deportista que, que terminó sacando medalla de oro ahora en los Juegos este, Olímpico de Río, en ese momento eh, compitió conjuntamente con Espínola, que es Santiago Lánge. Eh, realmente eh, con él compartimos el, la espera, eh, charlando y después fuimos ahí caminando y entramos al estadio. Y bueno, eh, realmente un tipo que, que fue impresionante lo que él ha hecho, tres medallas olímpicas. Eh, una persona que mayor que yo, este, eh, realmente es, es impresionante las cosas que el tiempo tiene para contar. ¿no? Y después, bueno, cuando entro ahí, uno no puede dejar de, de, de, de sentirse muy emocionado. Imagínate, 110 mil personas en las tribunas, claro. más todo lo que había en el campo. Eh, y yo entro así el griterío, Argentina, Argentina, y van todos abrazados, los chicos, nosotros, los entrenadores, yo oh, sí. Y yo miro para arriba y lo vi a mi viejo y lo vi a él. Eh, por supuesto fue una cosa impensada, ¿no? Ahora, fue algo que en ese momento, así un flash, eh, digamos, personas que estarían orgullosos de que vos estés ahí. Claro. aún hoy me emociona y, este, no? y entonces, eh, en eso viene Oberto. Y me dice, ¿se emocionó, profe? Yo lo miré para arriba así y le digo, ¿cómo no? ¿Vos estás acostumbrado a esto? Yo no. Yo, yo vengo del atletismo. De, de casualidad, solía ir a verme a mi papá. No. Era una cosa así. No, claro, no, son cosas, vale. cosas increíbles. ¿no? Emoción Realmente tan marcas. grande. Claro. Y para... Bueno, y les... para el, perdón, perdón. Sí, Sergio. Después, a ver, estar ahí... En uno los, eh, estar ahí y luego en el Mundial siguiente. Esto fue en el 2008 y después lo vi en Berlín, en el 2009. Eh, fue más impresionante el 2008 por la cantidad de gente, ¿no? Imagínate vos el Nido de Pájaro, el Estadio Olímpico, 105 mil personas en el momento en que se largaban los 100 metros en atletismo. Argentina sale campeón olímpico en fútbol. En ese momento nos regalaban las entradas para ir. No sé si había 30 mil personas en fútbol. Jugaba ah, Messi, jugaba templos, jugaba... ¿tá? Pero en atletismo había 105.000 personas. Estadio en silencio y Usain Bolt haciendo récord del mundo, bajando los brazos y dejando de coordinar Braseo y Zancada, faltando 20 metros, uh -huh. haciendo un récord del mundo increíble. Pero también tuve la suerte de estar al año siguiente en Berlín, cuando él vuelve a bajar el récord del mundo, y llevarlo a un estudio que se había hecho los alemanes que decían que si él hubiera seguido trabajando los brazos y coordinando con movimiento de las piernas, no hubiera podido correr debajo de 9.60. Corrió 9.58. ¿no? Realmente un privilegio, un privilegio ¿no? Claro. Aparte de haber visto en los campeonatos del mundo, haber visto, qué sé yo, 30 récords del mundo. ¿Y en esto que para vos es importante también el trabajo interdisciplinario? Porque esto no se veía tanto antes que podamos trabajar con otros profesionales. ¿Qué tiene importancia el poder trabajar con estos otros profesionales? Mira, eh, yo no sé si fui un visionario o la responsabilidad me llevó a mí a, a tratar desde un principio eh, de empezar a buscar gente que, que, que aún no lo acompañara. Eh, lo primero que yo busqué fue para el trabajo de las pesas, te hablo de fin de la década del 80, Hernán Bonarrigo. Uh -huh. quién trabajaba, los levantamientos, porque era lo que había que hacer, esto, aquello, lo otro. Empecé a buscarle quién y ese profe estaba eh, incipientemente dedicado a eso y aparte yo no podía estar con ellos en el gimnasio porque tenía que dar clases. No te olvides que eh, uno era antes que nada profesor y después su vicio, entrenar. Entrenamiento. Entonces, este, eh, bueno, agarramos y, y, y me puse en contacto con él. Pero empezaron a venir lesiones, esto, aquello, lo otro, entonces rápidamente contactar a un médico claro. eh, que vos lo pudieras llamar por teléfono y así fui armando una estructura que hoy es por teléfono y ellos me atienden los chicos más allá del grupo interdisciplinario que hoy tiene la confesión de dialetismo ya hace unos, unos años pero que rápidamente vos encuentras la solución no te olvides que ante una lesión cuanto más rápido es el diagnóstico Ajá, más rápido es la respuesta uh -huh. uno tiene que tener eso lamentablemente lo mejor sería algo transdisciplinario, es decir, que podamos encontrarnos y uno comentarle los objetivos y entre todos participar para eso. Pero bueno, al no haber eh, un reconocimiento económico para ello y eso tener su trabajo, yo ya le estoy muy agradecido este, a, a, a la gente que, que hace con uno todo esto, ¿no? Y, y poder seguir este, llamándolo por teléfono y, y me dicen, bueno, Sergio, tráemelo, termina el turno a esta hora, tráemelo y y, y tener la obra social lo tenéis si no lo tenéis listo no te quedamos entonces claro, eso no sé. pero yo fui yo creo que no se puede trabajar hoy por hoy sin tener un grupo internacional. genial esto se nota también en los logros digamos, de los entrenados de los entrenados en esto también de sí no, perdón tenés, yo soy un convencido que ser un profesional no pasa por una cuestión de plata no es una cuestión de cuánto a vos te pagan o te dejan de pagar es una actitud es una actitud ante una responsabilidad. Entonces, uh -huh. uno trata de ser lo más profesional que se puede dentro de las condiciones que vos podés brindarle al atleta. Uh -huh. Ahí a veces viene también la bronca cuando son jóvenes, etcétera etcétera Y lógicamente a veces tus intereses están por encima de los de ellos y ese es un error. ¿no? Es un error. El primer interesado tiene que ser ellos, y vos acompañarlo y, y motivarlos a que siga Justamente hablando de esto de la motivación y el seguir, como entrenador sabemos la importancia que tiene toda la estrategia, la técnica y la táctica que podamos enseñar, ¿no? También el vínculo emocional que se genera con el entrenador es muy importante. En el atletismo, que es un deporte individual, ¿cómo, eh, cómo considerás o qué lugar ocupa para vos este vínculo emocional que generás con el deportista? La cabeza es todo. La cabeza puede llegar a suplir lo que muchas veces el cuerpo cree que no puede. Y, y para eso yo tengo un, un, un caso muy puntual. Dos, si se quiere. ¿no? Uno fue con un chico, Federico Sattler. Él tenía una lesión, tenía, era, eh, había hecho un trabajo que nunca había hecho. Se lesiona y tiene un campeonato nacional. Y él ya se había bajoneado, no llego, no llego, no llego. Y hasta empecé a mentirle en los tiempos de entrenamiento. Para, para que él... Eh, se sintiera que podía. Y bueno, de hecho, no nos sobró nada, pero llegó el momento del campeonato y él ganó. Es decir, eh, es todo. Y lo otro es, otro ejemplo que es Nazareno Sacia. sabe lo que me dijo Nazareno Sacia en enero del 2018? Nazareno me dice, vamos por la historia. Listo. Vos a ese tipo le tirabas un tren encima y le decís paralo, el tipo lo paraba. Él quería estar ahí. Por eso la emoción tan grande cuando lo abracé y le dije, el mérito es tuyo. Gracias por permitirme acompañarte. Nada más. Como corrió a abrazarte después del logro de lo, la medalla dorada de claro. los juegos, es increíble. El mérito fue de él, él quiso estar ahí. Yo lo acompañé, nada más. Y hoy en esta situación particular de aislamiento que nos toca vivir, ¿cómo se sostiene el entrenamiento y cómo se sostiene al deportista? Mirá, eh, primero eh, no hay objetivos claros, por lo tanto hay que inventarlos, o reinventarlos. ¿sí? Entonces los objetivos pasan por cosas más sencillas, una abdominal más, una serie más, esto, aquello, lo otro, corregir esto. Entonces yo le mando los planes con algunos videos de los ejercicios que quiero y la parte técnica les mando videos, eh, ellos me reenvían re los videos, hago montajes, comparaciones, esto acá, corrijamos esto, corrijamos aquello con este ejercicio, va, viene la información, los llamo por teléfono, trato de que, de que estén eh, activos permanentemente y hacerles sentir que de esto tenemos que salir. Más fortalecidos, física, técnica y mentalmente. Entonces, nosotros trabajamos, no hemos parado de entrenar e inclusive con chicos que nos han pedido ayuda, que son de Chile, estamos... Todas las semanas tienen su plan, tienen su trabajo, tienen, este, estoy en contacto con ellos, van las correcciones, vienen las correcciones, por suerte tengo el tiempo para hacerlo también. ¿no? Ese y con, es otra cosa. Y con Nazarena, ¿cuál es el próximo objetivo que tienen? Con Nazareno teníamos el objetivo del todo del Mundo este año, pero bueno, se, se, se suspendió eh, Nairobi y bueno, quedará lo que venga el año que viene, seguramente Sudamericano U23, este, Sudamericano de adulto, porque ya se va a insertar, en, en, no en adulto directamente, pero U23 que es casi adulto, eh, y, y a partir de ahí, bueno, ver de qué manera podemos llegar a los Panamericanos este, de Santiago en el 2023, de la mejor manera y que él pueda llegar a estar eh, mínimamente en una final. ¿no? Esa, es la, esa es la idea. Eh, veremos cómo salimos de esto, él está muy bien, él ha podido entrenar. Eh, la verdad que la Municipalidad de Cerrito eh, ha sido muy muy muy contemplativo con él y les da mucho apoyo en todo sentido. Eh, y bueno, él y el chico Asad pueden ir a entrenar al, al Polideportivo y, y bueno, ahí están entrenando ya desde hace un mes y pico. Así que por ahora creemos que está bien. Veremos cuando venga la competencia. Cuando pase. vuelva, claro. ¿Cómo están Daniel los otros? Nosotros, como profe de educación física, siempre decimos que el atletismo es la, es la base, digamos, porque enseña el saltar, el correr y el lanzar. Y gracias a Dios, esto está en la currícula de las escuelas, tenemos el, el atletismo. Entonces, ¿cómo consideras vos que influye, este, que se pueda dar este atletismo en las escuelas, en tanto los niños como los adolescentes? Si crees, digamos, que influyó en la, en la escolaridad de los que son hoy atletas de élite eh, su paso por la escuela. Eh, el, quizás el deportista más relevante que tuvo el atletismo en los últimos 50 años, que eh, es Germán Lauro, él fue detectado en la escuela por su profe, por Carlito Llera. Eh, de ahí lo llevó a lo que eran grupos específicos dentro de la tarea de la escuela como había en su momento esa organización o tenía los grupos específicos de determinados deportes y, y que a veces iban los chicos porque les gustaba o a veces porque bueno era era tenía que optar eh, y bueno Nazareno también vivenció el atletismo en su, en su escuela y, y la mayoría de los chicos lo vivenciaron en su escuela no en gran medida como uno quisiera como amante del deporte de ese deporte, pero este, bueno, hoy es más complejo eh, hoy por hoy el tema del, del, del, del no digo de la enseñanza pero sí de que los chicos se sientan atraídos por un deporte que requiere bastante sacrificio y sobre todo constancia. ¿no? Eh, acá el jugar es muy relativo, entonces eh, desde muy chico vos por ahí te ves demasiado estructurado cuando en realidad tendría que ser bastante más más light. Pero eh, sí es notable cómo cayó el nivel de, del atletismo en cuanto a las posibilidades de captación de chicos a partir de que se dejaron de hacer las competencias intercolegiales a nivel nacional. Ah. Y eso se lo discuto a quien quiera. Lo mismo pasa a nivel provincial. Cuando se dejaron de hacer las competencias intercolegiales, de las cuales vos participaste en unidad de veces, este, y eran torneos donde había mucha gente en la pista, mirando padres y compitiendo, okay. compitiendo, digamos, pero bueno, eh, son los tiempos que, que, que por ahí van, van mutando y hay distintas este, eh, posibilidades y oportunidades, que también, ojo, muchas cosas de esas nacen en los institutos de formación. Si vos ahí tenés gente que te hace odiar el deporte, olvídate, no lo vas a, no lo vas a transmitir cuando te toca estar en otro lugar. Entonces, es complicado eso. Eh, de hecho, que uno trata de que eh, lo transmitan con pasión. Por contagiar la pasión a los chicos Por supuesto. y a los estudiantes. No no también no vemos, Sabemos también de la importancia de la actividad física para nuestra salud. En las estudiantes vemos muchos problemas de sedentarismo, de obesidad nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo es vos, digamos, que tenemos que relacionar la, la actividad física, la educación física y la salud? Poder brindarle mayores expectativas, sobre todo tratando de que sean sujeto activo en toda tu vida, digamos, y no solamente decir solamente la edad escolar, sino brindárselas como un hábito a partir de dársela en la escuela. A ver, vamos a hacer las horas de educación física, son pocas, son muchas, etcétera, eh, pero sí en, en, en aquel objetivo que se tiene que proponer el docente de educación física. En primer lugar, no solamente el enseñar a través del movimiento, sino en general el hábito. Eh, no necesariamente deportivos. Y el hacer vida física. Y darle las herramientas al chico para que lo pueda hacer. Independientemente de que haya alguien que lo guíe, lo oriente. El hecho de moverse. Es muy lindo por ahí, el, y, y, y la teoría sustenta la práctica, pero por ahí el chico está en, eh, en todo el día dando teoría en la escuela y a veces lo llevamos a la clase de educación física a darle teoría. Vamos por la actividad física. Este, usemos otros recursos para eso. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, motivarlos a la práctica deportiva también. Es, es nuestra obligación moral. Es nuestra obligación moral. Motivarlos a la práctica deportiva y derivarlos. Y, y, y, y estimularlos a que vayan si tienen condiciones este, o les gusta la actividad deportiva, porque por ahí no a todos les gusta, este, orientarlos a dónde pueden ir a, a, a practicar yo me acuerdo que estando en el parque Verdugo agarraba, me sentaba en la tribuna y por ahí iba y le decía a las profes eh, ¿puedo hablar con fulano? y los iba trayendo al parque y, lo, y hablaba con uno, hablaba con otro hablaba con aquel eh, lógicamente eran otras épocas pero bueno, así fuimos, fuimos teniendo un grupo de chicos ahora, es una obligación del docente de educación física eso nosotros somos los naturales, motivadores y los que debemos movilizar ese interior del chico para que quiera hacer actividad física. Y a su vez que él lo transmite a la casa. A su vez que él lo transmite a la casa. Para eso tiene que ser placentero. Para eso tiene que ser placentero desde la edad preescolar, la, la, la edad, pre la edad este, primaria, con otro nivel de exigencia ya en la secundaria, pero también ¿Sí? tiene que ser placentero. No puedo ir Placentero no quiere decir, tírenme una pelotita para jugar, ¿no? Digo placentero en que el chico esté convencido de qué es lo que está haciendo y uno lo tiene que tratar de darle variedad y darle la oportunidad de que el chico haga actividad física. Haga actividad sí. física. Quiero explicarle el porqué, digamos, y que sepa que es para su bien también. Le guste lo que está haciendo, un beneficio eh, personal. Hay un principio del entrenamiento que dice la participación activa y consciente del entrenamiento, es decir, que el otro tiene que saber... ¿Qué, por qué y para qué hace lo que hace? Entonces, si nosotros le decimos al chico tres vueltas, hay que explicarle para qué. ¿Por qué no cuatro? ¿O por qué no ninguna? O sea, explicarle para qué. Y así como es eso, todo. Todo. Porque entonces él empieza a sentirse partícipe de eso, a través del conocimiento. Entonces, eso, eso es fundamental. Ahora, si vos no lo haces y si simplemente el chico obedece obedece, es todo de, de, demasiado conductista este, lógicamente la importancia, está, claro, ¿no el... ¿no la importancia de hacer que nuestros alumnos se sientan partícipes de las clases digamos que son ellos los protagonistas y no nosotros nosotros los acompañamos por supuesto, por supuesto. y hay que divertirse con ellos y hacer la clase divertida si, si no, no, está, no está muy complicado, así después tengas que hacer entre comillas 12 minutos pero que lo hagan riéndose, que lo hagan con ganas, que sepan para qué. Van a ser 12 minutos más placenteros, con más gusto. No sé es más no placentero, pero por lo menos saber que él puede mejorar. No va a mejorar por la clase nuestra. Pero sí porque él, nosotros tenemos la biología a nuestro favor. Uh -huh. Crecimiento y desarrollo, multiplicación de células y maduración de sistema. Lo va a tener él en toda la etapa escolar, hasta que termina. ¿Ah? Entonces, él va a mejorar siempre. Si nosotros logramos a eso, ordenarlo en, en algo que no es tan común, que es planificar las clases, inclusive lo que vos hagas desde el acondicionamiento físico en una clase. Ah. Si, vos, si vos lográs hacer eso, no ninguna duda. Clase. Justamente con esto que hablamos del, del movimiento y la importancia de la actividad física, te parece a vos qué cambio va a traer la educación física con esto de la no presencialidad en las escuelas? ¿Volver a las escuelas con, con los protocolos para cuidarnos? A ver, lo nuestro es al aire libre en principio. Por lo tanto, digamos, tenemos la, la, algo a favor. que eh, uh -huh. Es más, eh, más importante que para con las, la, las otras unidades curriculares. Y, y después, bueno, va a haber que hacer todo una, un trabajo progresivo ¿no? en cuanto a la actividad física. Eh, estadísticas recientes dicen que el 80% de la población aumentó de peso con este tiempo de cuarentena. O sea, fíjate vos si no será importante el hecho de la educación física en la escuela y la actividad física. Entonces de, debemos eh, planificarlo y cada uno en su escuela y ver de qué manera, no solamente optimizar el horario que tenemos, sino a su vez dar tarea para que también hagan actividad física fuera del horario de clase. ¿Eh? y después comentarlo, y que pues, hoy por hoy nos hicimos de una herramienta que existía, pero que no la usábamos habitualmente, y que es este tema de utilizar la virtualidad. Y bueno, ¿por qué no me mandas un videito que estás corriendo, que estás caminando, que estás haciendo abdominales, o que estás fuera del horario de clase? Entonces lo compartimos, lo subimos a la página, subimos, en fin, pero creo que, lo nuestro va a tener un rol tremendamente importante. Y tenemos que ser conscientes. Porque el tema de la educación física, y a veces quedarnos un poquito ahí, es porque tampoco nosotros nos creemos capaces. Nosotros creemos que solamente aquellos que están destinados o que han dedicado su, su, su orientación o su pasión a, a, a las letras este, son los que están más, eh, con más posibilidades de... No, no, nosotros también. ¿quiénes son los que le enseñan a organizar un torneo o a organizar una competencia o a gestionar? Uh -huh. <t scene> no existe en otras en, en, en otra carreras. Entonces, bueno, eh, tenemos muchas cosas a favor. Ahora, tenemos que sentirnos capaces y tenernos confianza en nosotros mismos. Pero hay algo más, que te condena. ¿eh? Uh -huh. Y es tu trayectoria, tu ética y si vos, por ahí somos juzgados por eso, y no nos tenemos que olvidar que nuestra clase está a la vista de todo el mundo por eso hay que ser muy cuidadosos estamos a la vista de todo el mundo Doña Rosa pasa por la vereda y ve si vos estás sentado a la sombra de un árbol y los chicos jugando la pelota o lo que fue entonces esas cosas muchas veces nos juegan en contra pero es cuestión de ser de tenernos confianza, es cuestión de, de hecho, hay muchos docentes de educación física que son rectores de escuelas medias. Sí, volver sí. a tener esos lugares de protagonista, digamos, que teníamos antes, sí, con claro. mucha con responsabilidad. Así es, lo que pasa es que también tenemos que, que cumplir, a veces nos cuesta cumplir, porque bueno, eh, también tenemos la particularidad de que no solamente trabajamos en la escuela, claro. trabajamos en otros ámbitos. Eh, cosa que a veces este, la, las otras este, eh, disciplinas, la, la, los otros campos del conocimiento no lo no, no tienen. Solamente de escolar. Bueno, Sergio, la verdad que un gusto, un placer escucharte. Eh, me halaga poder estar con vos y poder intercambiar estas ideas. Así que agradecerte este tiempo y, y ser parte de esta trayectoria tuya, por lo menos, escuchándote. La verdad que es hermoso. Muchas gracias. Eh, gracias a vos, este, gracias a, a este espacio, eh, y, y sin duda vos sos parte de, no solamente de lo mío, de lo de Erwin, de quienes estuvimos en ese momento, porque nos diste muchas satisfacciones cuando, cuando hacías atletismo en tu edad escolar. Así que muchísimas gracias. <risa> muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.